sería la parte B, ¿vale? Tocar un poquito rápido. Lo vamos a desmenuzar ahora. Bueno, pues nos ponemos al, al lío. Vamos a desmenuzarlo un poquito. El primer compás. En el primer compás lo que vamos a hacer es un slide de, en la cuerda segunda, pulsándola con el índice, desde el 1, traste 1 hasta el traste 3, y luego pellizco, pulsado pellizco, ¿vale? un par de veces para que tengamos soltura a continuación vamos a hacer un fragmento de escala pentatónica de sol de esta manera Quedamos con el medio a la prima al aire traste 8 de la segunda traste 8 de la segunda quinta al aire y ahora vamos a mover al traste, al traste 10 perdón, de la segunda vamos a poner el traste 8 de la prima y ahora vamos a pulsar la quinta en el traste 10 ¿vale? con este dedo que nos queda aquí libre Las dos, los dos compases juntos Los dos compases siguientes son parecidos. Vamos a hacer pulsar la prima al aire, pellizco, quinta al aire y ahora otro fragmento de la escala pentatónica usando en este caso eh, esta misma postura, es decir, eh, el eh, traste 10 de la segunda, traste octavo de la, de la primera y vamos a meter el meñique en el traste 12 de la primera. De manera que hace... ¿Vale? En el traste 12 pulsamos dos veces. Los tres compases. ¿Vale? Ahora, de transición, hacemos un quinto primer al aire. Volvemos a repetir el primer compás con el slide. Volvemos a repetir el segundo compás. Y ahora hay eh, los dos últimos compases. Voy a seguir con la escala pentatónica de, de Sol y voy a hacer... Perdón. Así, sí. Esto es. ¿Vale? Entonces, repito. Y ahora de, de transición, volvería a hacer esto y lo repetiría. En, esta, en estos temas célticos, eh, bueno, esto no es un tema céltico, perdón. Pero en estos temas siempre cada parte se repite. O sea, la parte A la hago dos veces, la parte B la hago dos veces, la parte C la hago dos veces y la parte D la hago dos veces. ¿Vale? Bueno, y ahora los ejercicios de práctica. Eh, vamos a practicar el slide y vamos a practicar la escala pentatónica de sol. Os lo voy a tocar aquí una vez y os voy a poner un enlace de un vídeo que hice hace un montón de tiempo con, con la escala para el tema de slide lo que hay que tener en cuenta es que eh, tengo que tener dos sonidos con, un, con una sola pulsación es decir, que si yo doy aquí con el... no tengo que hacer... ¿vale? es decir, que estos serían dos pulsaciones sino con una sola tengo que tener esta nota y al deslizar la segunda nota. ¿vale? Entonces, si esto no sale bien, que tampoco tiene gran tan, tan, tan, tanta dificultad, sería cuestión de, de repetirlo hasta que salga, ¿vale? no tiene mayor, mayor problema. Bueno, para la escala pentatónica estamos utilizando fragmentos de ella y eh, la primera parte que tenemos que, que practicar sería. Es tercera al aire, cuarta en el octavo, tercera en el quinto, primera al aire y eh, segunda en el sexto. Si queréis ver el tema de la escala completa, hay un, un vídeo que tengo que os pongo el enlace para que lo, lo practiquéis y otro, el otro trozo de la escala sería este en realidad esto ya no es pentatónico el pentatónico sería este vale eh, pero como está metiendo esto esto es de escala menor es decir que tenemos un fragmento de escala pentatónica y un fragmento de escala menor ¿Vale? y esto es lo que un poquito lo que hay que practicar, el slide, la escala esta pentatónica, estudiarosla con el enlace este que os pongo y, y ponerlo todo junto ¿vale?